Quiero agradecerle a todos los que están presentes hoy, al Intendente, con su equipo, a los productores que son parte esencial de, de esta iniciativa, a Germán Villar, que es el que desarrolló eh, la tecnología que vamos a evaluar en esta instancia. Cuando veo estas cosas me emociono mucho porque bueno, seguramente algunos de ustedes saben que yo provengo del sector. Justamente ahora que soy intendente, estar apoyando este tipo de cosas, la verdad que es importante. Y quizás dentro de poco ya este San Pedro pueda estar en ventajas comparativas con otras regiones que también se produce batata, como ustedes saben, ¿no? Tenemos un periodo muy cortito de venta y otros por ahí tienen un periodo más largo de venta. Entonces así por lo menos poder extender un poquito más el trabajo nuestro proyecto y de todo. Estamos presentando en el INTA San Pedro, en la Estación Experimental, el sistema de almacenamiento de tubérculos en granel. Y en este caso tenemos 30 toneladas de batata que se están estoqueando en el sistema convencional, que podemos ver a la derecha, y a la izquierda se encuentra el sistema de silopapa, que es un sistema de almacenamiento de tubérculos a granel con ventilación asistida. Uno regula la, la, la velocidad del viento en función de las cuestiones climáticas que se encuentran. Está automatizado, se maneja por una aplicación y tiene sensores de temperatura y de humedad que leen su atmósfera por adentro, cómo están los tubérculos para condicionar en función de los requerimientos necesarios.